Pueden agarrar sus vasos. Oración del borracho. Cerveza de Cristo, embriágame. Donde hay fiesta, llévame. A la hora de dormir, protégeme. A la hora de pagar, desaparéceme. Del trabajo, sálvame. De la suegra, aléjame. En la resaca, aliviame Podéis beber.